Y acá estamos, preparados, listos, ya se viene el debate de Savi. Por fin llegamos al debate. Después de tanto tiempo, aquí estamos. Bueno, eh, un debate, la verdad, con, con empresarios internacionales muy valiosos. Tenemos este tema medio picante, me parece. Este tema de quién gerencia mejor, si los hombres o las mujeres. Sí, aquí vamos a pasar un tiempo agradable, un tiempo bueno. Hemos traído ponentes, oradores internacionales muy representativos, bien importantes, que nos van a hacer pasar un tiempo espectacular. Bueno, la verdad que estos invitados son de lujo, son de Latinoamérica, son nuestros, tenemos que nombrarlos a uno por uno, Los vamos a dar la bienvenida, bienvenido Perú, Bolivia, bienvenido Pura Vida, Costa Rica, Bienvenido a Ecuador, gracias por estar acá, Colombia, Argentina, Latinoamérica presente en este gran, gran debate de Mix Internacional que se llama ¿Quién gerencia mejor, si los hombres o las mujeres? Para este tema tan importante y tan agradable que vamos a ver, entonces quiero llamar a nuestros invitados, quiero llamar a Alejandro López de Ecuador. Hola Alejandro, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias. Muy buenas tardes con América Latina, mi queridísimo Xavi, mi estimadísima Karina. Para mí es un placer estar acá, totalmente dispuesto para poder entrar en esta controversia, ¿no? Entre comillas. ¿Quién gana en realidad en el tema del liderazgo? Los hombres o las mujeres. Bienvenido, pura Vida, Costa Rica. Bienvenido a Entonces, Ecuador. acá directamente voy a pedir simplemente que abramos la mente abramos la mente, porque esto no es un tema de jalar para ningún lado, esto es un tema de entender lo que significa el liderazgo. Muchísimas gracias, mis estimados, por la por la apertura y ya seguimos conversando más adelante. Claro que sí, ahora damos la bienvenida a Betty Stolzel, ella viene desde Bolivia. Hola Betty, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estimado Xavi, Karina, qué honor, qué gusto, qué placer poder compartir desde nuestra experiencia ¿Quién gerencia mejor, los hombres o las mujeres? Pues ya vamos Ajá. a ver cuáles son los resultados. Bueno, éxito, bienvenida, bienvenidos a Radio Mix. Listo, damos la bienvenida también a Carol eh, Leila que viene desde Perú. Hola Carol, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Dónde está Carol? ¿Tu audio? Queridos amigos, muy buenas tardes, Karina, Xavi, Alejandro, Betty. Es un placer compartir con ustedes en este tema hermoso. ¿Quién, quién gerencia mejor los hombres o las mujeres? Y estaremos prontamente resolviendo esta interrogante tan, tan ardiente. Gracias. <risa> gracias, gracias, gracias a vos. La verdad que un placer tener este, la verdad, a todos, a ¿eh? Alejandro, a Betty, a Caro. Y siguen más invitados, Ari. Claro que sí, viene desde Costa Rica, Luis Diego Campos, eh, a acompañarnos en este importante debate. Hola, Luis, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Asustado. Tengo pánico escénico en este momento. <risa> este debate me tiene a mí sudando. Muy buenas tardes, compañeros, amigos, hermanos, hermanos de otra madre, somos todos nosotros que compartimos un mensaje en, en estos medios que hoy nos brinda. Esto que llaman muchos crisis, pues a nosotros nos ha unido digitalmente. Gracias Karina, gracias Avi, gracias Alejandro, gracias Betty, gracias Carol. Los quiero mucho en este momento porque pronto este debate podrá cambiar nuestros sentimientos. No, mentira, es un abrazo. La verdad es que quien Gerencia, Mejor Hombres y Mujeres lo vamos a ver pronto. Pura vida. Me encanta, me encanta. Bienvenidos a todos. Bueno, tienen cinco minutos para exponer, para exponer este tema, para exponer lo que ustedes piensan, ¿quién gerencia mejor si los hombres o las mujeres? Xavi, ¿por quién empezamos? Claro, empecemos. ¿Qué dirían las mujeres acerca de este importante concepto? Eh, Betty, cuéntame, ¿qué piensas tú? ¿Quién gerencia mejor, los hombres o las mujeres? Querido Xavi, Karina, a ver... Porque soy mujer, pues tengo que este, pelear por, por las mujeres. Sin embargo, también hay que ser realistas, ¿no? Recuerden que los líderes eh, no crean seguidores. Desde mi postura, no crean seguidores. Los líderes crean líderes. Porque los líderes tienen que aprender y tienen que enseñar. Tienen que compartir lo que saben. Ahora, en estos tiempos del coronavirus, que es a nivel mundial que ya lo estamos pasando hace más de casi 100 días en, en países, ¿no? se ha visto alguna evidencia de diferencia entre las mujeres y los varones. Y pues con todo respeto a los países, yo he estado haciendo por ahí un análisis. En, en mi país, yo soy de Bolivia, de mi hermosa Bolivia, donde está el salar de Uyuni, donde el cielo y la tierra se unen, así que quedan invitados todos. Y tenemos una presidenta transitoria. Okay? sin nombrar el nombre de ningún país, pero haciendo un análisis, han habido muchos países que pues decidieron tomar el tema de la cuarentena después de cierto tiempo, y estoy hablando de los líderes varones. En el caso de las mujeres, si ustedes investigan esta parte, han sido más cautelosas, porque las mujeres dentro de su liderazgo se enfocan más en la salud, en la seguridad y en el bien social y más que todo en las personas. Ahora, tendríamos que identificar de dónde viene aquello, ¿no? El liderazgo, prácticamente desde mi postura, podría decir que empieza desde el interior. Y para que existan líderes mujeres, debemos cultivar todas y cada una de las mujeres un líder interior. Si nosotras no confiamos en las cosas que realizamos, ¿no? Si una mujer no se siente libre y cómoda de tomar los riesgos y responsabilidades propias, ¿qué decisiones va a tomar? Sin, si, si esta persona, ya sea varón o hombre, pero voy a hablar de mi, de mi raza, voy a hablar de mi género, si estamos hablando de las líderes mujeres, controlan y dejan que controlen sus decisiones en el tema de los varones, papá, hijos, esposos y no somos libres al tomar nuestras decisiones, pues ese liderazgo desde mi punto de vista tal vez no va a ser exitoso. Con eso no quiero decir también que las mujeres pues tienen que estar solteras, sin papás y sin hijos. Ojo, lo que tenemos que aprender hoy en día en el tema del liderazgo y quién gerencia mejor es que las mujeres no tenemos que ser dependientes de los varones, no tenemos que ser dependientes. Hay líderes que realmente mujeres han marcado mucha diferencia y se puede nombrar ahí a la madre Teresa de Calcuta, se puede nombrar a, a la presidenta que tengo en Bolivia, se puede nombrar a otras líderes como ser Cleopatra, ¿no? se puede nombrar a la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher y podríamos nombrar otras líderes a nivel latinoamericano, sudamericano, a nivel mundial, que realmente han marcado diferencia y están trabajando en esto. Ahora bien, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, quisiera comentarles que antes que nada las mujeres estamos hechas eh, con, un, con un don de servicio. Somos multitask en nuestras tareas. Como mujeres en casa, ¿no? y ahí podíamos ver mucha información. Como ejemplo, yo estoy cargando a la, al bebé, yo estoy cocinando, de paso estoy limpiando y estoy hablando por teléfono con mi equipo de trabajo. Pues invito a los hombres que hagan todas estas actividades al mismo tiempo. Las mujeres, por otro lado, tenemos un don increíble que podemos desarrollar en el liderazgo y que es nuestro sexto sentido. Esa intuición, esa corazonada, oye, como que me suena a, a algo raro, algo turbio, mejor tomo esta decisión. Lo cual no quiere decir que los hombres no tengan, pero tal vez que tienen que tomar conciencia para desarrollar este sexto sentido. Finalmente, quisiera dejarles eh, una afirmación poderosa que por ahí he encontrado y me encantó mucho buscando artículos, ¿no? Y dice, el universo es abundante no necesito el dinero de otras mujeres líderes no necesitamos de otras Nos necesitamos a nosotras mismas pero antes que nada tenemos que creer en lo capaces potentes y poderosas y disciplinadas que podemos ser para manejar eh, equipos de trabajo para manejar y gerenciar estructuras específicas países empresas organizaciones colegios y demás no el universo es abundante no necesito el dinero de otros. El universo es poderoso. No necesito el poder de otros. El universo mismo está en mi interior. Quiere decir que nosotras, mujeres líderes, somos el universo. Por eso, cada cosa que haga, en cada nuevo desafío, en cada día y para siempre, el universo se manifiesta en abundancia y solo para mí. Las mujeres líderes, hoy en día están marcando mucho valor y están marcando diferencia por eso hoy en día se puede ver que en las empresas en, la, en las organizaciones en la política cosa que era una tendencia que jamás íbamos a ingresar hoy en día ya no es difícil ver mujeres liderando en di diferentes rubros muchas gracias muchísimas gracias qué bonito aporte interesante tú qué piensas de esto mi estimado alejandro Ok, bueno, mi queridísimo Javi, comparto en ciertas cosas con Betty, sí, en ciertas cosas, pero vamos a enfocarnos primero como que tuviéramos una mente retrógrada. ¿Okay? Como, como, como varón, voy a, voy a poner el punto machista. Si, nos, si nosotros regresamos muchos años atrás, siglos atrás, ¿cuál fue el primer líder que tuvo la humanidad? Sin, sin necesidad de hacer una polémica religiosa, ni mucho menos, aquí sabemos que el primer líder que tuvo fue Jesús. Entonces, si vamos a trabajar desde el punto de vista machista, obviamente eso viene de manera hereditaria generación tras generación. Y por eso es que en nuestra cabeza el hombre tiene que ser el líder. Inclusive, si nos basamos en ciertos fundamentos de la Biblia, dice que el hombre es la primera cabeza del hogar y atrás está la mujer. Pero si vamos a ampliar la mente, el liderazgo para este servidor no tiene que limitarse a eso. El liderazgo tiene mucho que ver con la capacidad de influencia que tenemos nosotros hacia la gente. No importa si eres hombre o mujer, como bien lo dijo Betty, existen espectaculares líderes a lo largo de la historia. Mujeres, la maría Teresa de Calcuta, la princesa Diana, la, princesa actual de, la, la presidenta perdón, actual de Bolivia, estas mismas que son representantes de cada uno de sus países. Pero entonces no vamos a limitar el tema del liderazgo al tema machista o feminista. Quiero que pensemos acá qué tanto yo como ser humano, porque el liderazgo tiene que ver con ser humano, he influenciado en la gente. Escuchaba que decía, es que la mujer permite que el hombre imponga. Pero ¿sabe qué pasa? Que eso no es un tema de liderazgo, eso es un tema de falta de amor propio y falta de autoestima. Que son dos cosas muy diferentes. Porque también pasa en el caso de los hombres. El hombre que no tiene amor propio y el hombre que no tiene autoestima pasa exactamente lo mismo cuando tiene una mujer que tiene sus cimientos muy bien puestos, de sus principios muy bien puestos. Entonces la polémica acá no es esta, La polémica acá es romper el paradigma de las personas que nos están viendo. De que definitivamente el liderazgo no depende de una parte genérica. El liderazgo depende de lo que tú estás haciendo hacia las demás personas. Quiero aquí regalarles una frase que la dije hace una conferencia atrás, unas semanas atrás. Para cada seguidor, su líder es perfecto. Los cuatro que estamos aquí en este escenario, tenemos seguidores. Pero de pronto los seguidores de Luis, de Carol, de Betty, no, no soy del agrado de ellos. Pero eso no me tiene que hacer menos líder que ellos y viceversa. Entonces, para cada líder, sus, sus seguidores son perfectos y viceversa. Eso es lo que yo quiero mencionarles acá. El tema del liderazgo no tiene que ver con imponer. El tema del liderazgo no tiene que ver con ser jefe. El tema del liderazgo no tiene que decir es que yo soy. El líder es el que tiene que dar soluciones a sus seguidores. Y siendo seguidores, convertirlos en líderes. Porque para ser un buen líder tuviste que haber sido primero un excelente seguidor. Yo he seguido a muchísimas personas a lo largo de mi vida. Tengo muchos mentores. Hasta el día de hoy tengo bastantes personas de las que yo sigo, los leo y estoy totalmente en constante aprendizaje. Eso es lo más importante, mantener la humildad en el tema de liderazgo. Enseñar con el ejemplo. Si yo te digo que esto es así, no es por imposición. Mírame cómo se hace. Dame la mano y vamos caminando juntos. Y si nos equivocamos, nos equivocamos juntos. Pero créeme que te voy a dar la certeza de que te vas a equivocar menos porque yo me equivoqué antes que tú. Eso es básicamente para este servidor el tema de liderazgo. Influenciar, apoyar, ayudar. Si tú cada día influyes en una sola persona, ese es el premio más grande para quienes tenemos esta ardua labor de dirigir personas. Mucha gente necesita un abrazo. Necesita simplemente una palmadita en la espalda o simplemente que le digas excelente trabajo. Así no esté haciéndolo de la mejor manera. Cuando la gente se cree que está haciendo una excelente labor, uno no tiene idea de lo que es capaz de llegar a ser esa persona. Me pasó a mí durante muchos años. No confiaba en mí mismo y mucha gente tampoco confió. Y ahí fue cuando entendí. Entonces, mis queridos amigos, quiero dejar este legado. No nos enfoquemos en que el líder hombre o el líder mujer, no, todos estamos cortados por la misma tijera y tantos hombres como mujeres cometemos los mismos errores. Simplemente, los principios no se negocian, influencia y concéntrate en apoyar a, todo, a por lo menos una persona todos los días. Desde la mitad del mundo, un servidor, Alejandro López, muchísimas gracias por este espacio. Maravilloso. <ríe> Maravilloso, muy lindo. Gracias, Betty. Gracias, Alejandro. Muy bien. Y... Y se viene ahora, te dejo a vos con esta pregunta, ¿no? Nosotros hablábamos de quién gerencia mejor, si el hombre o las mujeres, pero me parece que se están poniendo de acuerdo, ¿sabes? Sí, están, están como amangualados todos, decimos aquí en Colombia. Se pusieron de acuerdo. Sí. No, no tendrán miedo, tal vez... Pues, los hombres, no tendrá miedo, Alejandro, tal vez, de lo que se viene, porque ahora se viene caro. Entonces dijo: no, ¡Oh! Estimada oh. Oh. Es Carol, hablábamos de principios, hablábamos de actividades entre los varones y las mujeres. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Compartes o no compartes lo que.? Ok, mira, es real, Dios. Hombre y mujer los creó. Sin embargo, en los cargos gerenciales, la mujer tiene un valor agregado. No, estoy con, no está en competencia con el varón. Hombre y mujer los creó. Muy por el contrario, existe el principio de complementariedad. Sin embargo... La mujer morfológicamente ha sido creada de tal manera que si bien es cierto el cerebro lo tiene más pequeño que el del varón, pues es mucho más rápido. Segundo, eh, tiene un hipocampo hermosísimo. Ese hipocampo le permite a ella tener mayor disposición para el aprendizaje y una capacidad de memoria que puede igualar al de un elefante. Si no, nada más ponte a discutir con una mujer y si la conversación es tensa para que veas que te saca hasta de tu vida pasada, hasta todo lo demás. Y si es amena, es muy minuciosa en los detalles, ¿okay? en las peculiaridades y particularidades. Su agudeza a nivel de los sentidos, su, nivel, su agudeza visual, olfativa, auditiva, gustativa, le permite darse cuenta que antes de que el esposo ingrese ya detectó con sus radares si vino con vodka encima o de pronto si huele a un aroma que no le corresponde a ella. Entonces el mismo hecho de parir, a la mujer le concede el don, el mismo hecho de parir, de parir y haber estado expuesta incluso a la muerte, le concede el don y la posibilidad de tener mayor umbral al dolor, al sufrimiento y a la presión de la vida. Porque manejar una empresa o liderar un grupo humano implica presión ambiental o presión del ambiente en grandes cantidades, habladora como ninguna 17.000 palabras, entonces eso le permite a ella poder tener mayor facilidad para la sinergia, el trabajo en equipo o el trabajo, en, el trabajo mancomunado. Además, te voy a decir que la mujer en su naturaleza morfológica se enferma menos que el varón, por lo tanto va a faltar menos al trabajo que el varón. No estoy diciendo que el varón falte, no, ojo que no estoy compitiendo. Y no me crea, solamente revisa las estadísticas y dime, el coronavirus, ¿a quién afecta mejor? ¿A quién afecta más? ¿A los hombres o a las mujeres? Te vas a dar cuenta que el 60% es a varones. No lo digo yo, lo dice el COVID, perdón, lo dicen las estadísticas. Y entonces, su estructura morfológica ha sido tan perfecta, al igual que del varón, que en la vida diaria, tanto en la vida de hogar, en la vida de empresa, en la vida de sociedad, ambos se complementan a la perfección. El uno es como el anillo al dedo, el anillo al dedo para el otro. Sin embargo, pienso yo, desde, opino o, o considero, que la mujer tiene un valor agregado por la misma naturaleza morfológica con la cual ha sido creada y no, y no me crean, investiguen, miren, si bien es cierto, la mayor cantidad de empresas está siendo gerenciadas por varones, aquellas empresas que están siendo gerenciadas por mujeres están teniendo gran éxito, incluso las investigaciones dicen que que la capacidad de desempeño de los trabajadores es tres veces mayor que a la capacidad de desempeño de aquellos trabajadores que están siendo liderados o conducidos por varones. Entonces, la naturaleza de la mujer bicerebral la dota de una serie de condiciones y recursos para poder manejar situaciones, lo cual no implica que el varón no, porque son un complemento. Y yo creo que tanto varón como mujer tienen la capacidad de poder desarrollar las mismas habilidades y las mismas competencias, porque al final de cuento, al final de cuento, al final de cuenta, perdón, uno no nace con esas habilidades y competencias, sino es que en el camino las va desarrollando. Y ahí viene lo que dice Alejandro y lo que dice Betty, el tema del liderazgo. El tema del liderazgo, el tema del emprendurismo, el tema de impactar en la vida de los demás y en, el, en la situación especial de nosotros, que somos conferencistas, a partir de las palabras. Entonces, en definitiva, el ser mujer para mí es un valor agregado en los cargos gerenciales. Gracias, Xavi. Gracias, Camila. Gracias, Karina. Gracias, amigos. Esto se puso bueno, se puso interesante. Son bravas las mujeres, somos somos bravas las mujeres, ¿eh? Ellos, él vino dulce, dulce hizo, pero ellas pusieron los tacos de punta, ¿sabes? La responsabilidad más grande le quedó a mi amigo Luis, porque es el que va a contradecir o va a armar, pues aquí okay. el... Luis. Mi amigo Luis, ¿qué piensas acerca de todo esto que estamos dialogando? Cuéntame, ¿quién gerencia mejor, los hombres o las mujeres? Justamente hace unos días cuando me, me invitaron a ese evento me ponía yo a pensar mientras bajaba las escaleras y le hacía desayuno a mis hijos, los sentaba, los bañaba, los mudaba, empezaba a pensar en los proyectos que venían a menudo, es decir, también podemos hacer multitask muchas veces. Entonces, mientras yo iba cocinando, iba haciendo los desayunos de mis hijos, iba escribiéndole mensajes a Savi sobre lo que iba pasando e iba pensando y desarrollando los talleres de destreza marketing que hacemos nosotros, los webinars con todos los invitados internacionales. Ese día pensaba la importancia que tiene todas las personas de rodearse mujeres tanto de hombres como hombres de mujeres. Uh -huh. ¿Por qué? Porque las habilidades credenciales se tienen que desarrollar. Y hay tres aspectos importantes que escuchaba justamente en un artículo en As en News. Eh, mientras hacía todo esto, ¿verdad? que a veces parece imposible para los hombres, pues lo hacía yo, esta, esta multitarea, eh, escuchaba que tenemos que saber hacer. Primero que nada, y es decir, enfocarnos en nuestro conocimiento. Tenemos que empezar a conocer nuestros temas a nivel gerenciales, a nivel de personas, a nivel de liderazgo, qué es lo importante del liderazgo, por qué es importante, cómo funciona el liderazgo, y al final de cuentas es influir. Y a la hora de influir yo voy a crear seguidores, que después los transformen en líderes, eso vendrá después. Pero al final de cuentas debo desarrollar mis seguidores. Cuando ya sabemos hacer, hay que querer hacer, y eso es indistinto de mujeres o de hombres. Del sexto sentido o no, hay que querer hacerlo. Tenemos que tener actitud para enfrentar todos los retos que vengan en nuestra vida. Si tú eres mujer, o eres hombre, y tienes mala actitud, hay una que Nadie te va a querer de gerente. Puedes tener todos los conocimientos del mundo, pero nadie te va a querer. Y por último, debemos poder hacer. Es decir, poder analizar nuestro mercado, poder analizar todos los factores externos que se basen en el cumplimiento de nuestras metas. ¿Cómo vamos nosotros a adquirir eh, contactos, factores externos? ¿Cómo vamos a lograr hacer estrategias que den resultados? Cuando pensamos que las mujeres son las que pueden, y, y ojo, no voy a entrar en polémica, pero como son las que pueden hacer de todo, nos podemos ir a pensar que un hombre no podría levantarse en la mañana ordenar la cama, levantar a los niños, ordenarlos, sentarlos, desayunar, hacer las tareas, mientras hago las tareas, monto un taller. Pero bueno, hoy quiero decirte eh, que rompí el paradigma, que las personas piensan. Pero eso es lo que la sociedad nos ha enseñado y eso es lo que la sociedad nos ha vendido. Y hoy estamos acá para demostrarle, creo yo, a todos los que nos están viendo y a todos los que nos están escuchando que somos el complemento perfecto. Mujer, o oh, hombre que no se comprometa con el propósito de hacer crecer a las personas, no va a gerenciar bien. Y punto. De las mujeres yo aprendo su fortaleza, su fuerza, su sufrimiento a la hora de dar a luz para después sonreír viendo los ojos de, una bebé, de un bebé. Lo vi, vi a mi esposa llorar de dolor y llorar de alegría en menos de un segundo al ver a mi hijo en sus brazos. Me tocó alzarlo después de admirar el milagro de la vida y lo importante que es la mujer en mi vida. No importa quién tiene los cerebros. A mí no me importa quién haga más cosas al mismo tiempo. A mí me interesa que mis líderes, mis gerentes se preocupen por las personas. Y en el liderazgo, esto es así. La persona que conozca, que se capacite, que se enfoque en los demás, va a ser mejor líder. Y no me importa si es hombre o mujer, me importa que lidere, que gerencie. Así que, pues bueno, si hay algo que podemos hacer nosotros los hombres, dice la sociedad que es manipular. Yo lo veo como negociar, porque negociar con una mujer... Te cuento, negociar con una mujer que dice sí o que dice no, eso es trabajo arduo. Podríamos decirnos entonces que nosotros los hombres tenemos poder de negociación, incluso hasta de escucha. Y para gerenciar, tenemos que aprender a escuchar. Y créanme que escuchar 17 mil palabras no es fácil. Y ojalá no haya podido hablar durante todo el día. Y que sea el primero uno que le toque hablar. Santa María, pues, dicen en Colombia. Tenemos la habilidad de escuchar, tenemos la habilidad de negociar y además tenemos la habilidad, hombres y mujeres, de establecer nuestra visión. Les voy a decir una película que vi, me marcó para toda la vida, porque yo admiro a las mujeres muchísimo, pero también creo muchísimo en los hombres. Madame C.J. Walker, los reto a que la vean. Una mujer que estableció su visión. A pesar de todo lo que vivían en esos tiempos, de la cultura machista, de que alguien la consideraba una mujer fea para ser portada de una revista o producto cosmético. Ella rompió los paradigmas. Rompió todo lo que en ese momento tenía de barreras. Y ahora te ofrezco a Gandhi. Él solo, hincado en una calle, pudo frenar una catástrofe. Así que no somos hombres que lideran ni somos mujeres que lideran. Somos líderes que creamos líderes. Ya dejemos el debate. Ya dejemos quién hace más cosas. Hoy somos mejores gerentes. Juntos que separados. Pura Vida. Son bravos. <ríe> Son bravos porque usan la emoción, ¿sabes? Usó la emoción Pura Vida. Sabía que se las traían porque después en el momento de las empresas cuesta a las mujeres gerenciar, pero ellos son bravos, son bravos, traen la emoción porque saben que las mujeres nos llegan con el corazón, porque nosotros ponemos siempre el corazón antes que la mente, esto, esto sucede, ellos lo saben, lo tienen claro, pero ahora vamos a las preguntas, vamos con, con Betty, ¿te parece? Betty, ¿a quién le preguntas? tu primera pregunta. Karina, gracias. A ver, le voy a preguntar a Luis Diego, ¿no? Ya, ya que Mira, para se, él y Se todo activó es, mi sexto sí, sentido, ¿se mi sexto sentido. Ah, tu sexto sentido, tienes que desarrollar más. Y vamos a ver si escucha las 17 mil palabras que enseguida le voy a decir. No, mentira, es Querido <risa> <risa> Luis Diego, desde tu experiencia... ¿Cuál sería el éxito de, de un líder, ya sea hombre o mujer? Porque bueno, es un tema de respeto, yo respeto mucho lo que tú dices. Sin embargo, también me quedo con una palabra que dijo Alejandro, si me permiten súper rápido. Un buen líder es extraordinario, es bueno, si primero es buena persona, ¿no? Querido Luis Diego, ¿cuál sería el éxito del líder para lograr los mejores resultados de su equipo de trabajo, desde tu experiencia? Indiscutiblemente, los mejores resultados o el, el líder debe pensar y enterarse y darse cuenta de que lo principal para él son los seres humanos. Lo principal para él es el equipo que lidera. Para yo ser un buen líder, tengo que dejar de pensar en mí y pensar en los demás. Decía Zig Ziglar, si tú ayudas a los demás a conseguir lo que quieren, ellos te ayudarán a ti a conseguir lo que tú quieres. Así que en ese momento, en el momento que yo te ayude a ti, Betty a crecer como persona, tú me ayudarás a mí a crecer como persona. A medida que tú crezcas en el ambiente laboral, yo creceré en el ambiente laboral. Entonces, lo que debe tener, sí o sí, es pensar siempre en los demás, bueno, incluso por encima de sí mismo. Gracias, Luis Diego. ¿Puedo continuar con la otra pregunta, Karina? Vamos a dejar una pregunta por participante. Okay. Eh, si te parece, vamos a Alejandro. Alejandro, ¿a quién le vas a preguntar? Bueno, gracias, gracias, mi querida Karina. Y gracias, Betty, por, por esa generosidad de hace un momentito. A ver, quiero preguntarle a Betty mismo. Voy a hacer una pregunta a Betty. Estaba escuchando muy atentamente lo que tú decías. Y hablábamos acá del tema del sexto sentido. Ya mi colega Luis, un poquito a manera de storytelling, fue diciéndonos que tanto hombres y mujeres podemos ser multitask. Y de hecho me pasa lo mismo también. Pero... Aquí la pregunta es, ¿cuál crees tú que es el paradigma más importante en los hombres que no les permita desarrollar ese multitask? Bueno, personalmente Alejandro considero y desde mi experiencia y con todo respeto que es un don que nos ha dado Dios, ¿no? A las mujeres nos ha dado ese, ese don de procrear. Entonces... De hecho, el, el dolor del parto, el dolor, eh, como decía Luis Diego, eh, no se compara a nada. Entonces, este dolor el hombre jamás va a poder recibir. ¿okay? Sin embargo, ¿a dónde va eh, el tema del multitask? La mujer, con los dolores, estimado Alejandro, tiene que dar y tiene que alimentar a ese ser. Por otro lado, se tiene que parar y pues si el hombre, no te estoy hablando en mi caso, cuando yo tuve a mi tercer hijo, muy joven, mi esposo tenía que ir a trabajar y yo tenía que atender a los dos, otros dos bebés y pues mi dolor lo tenía que cargar atrás y tenía que hacer todas las tareas y en el trabajo hoy en día, a eso yo me refiero multitask evidentemente esta situación y respondo también a la pregunta de Diego y al comentario que hizo. Esta situación de la cuarentena ha hecho que todas las personas seamos multitask en casa, ¿no? Porque, bueno, pobre las personas que viven con, con, con sus parejas que no ayudan en nada y que se encierran ahí en el escritorio y solo tengo que trabajar. Ojalá que no haya este tipo de personas y que hayan desarrollado estas habilidades. A eso va el tema de multitask. Entonces, yo sé que esta situación... Luis Diego ha ayudado a que el hombre más que todo desarrolle estas habilidades. Perfecto, Perfecto. vamos, vamos a, a, Caro con, a Caro con su pregunta, ¿sí? Tu pregunta es para. A ver, el micrófono. Ya, mi pregunta Caro. es para Luis. Eh, Luis. Un gerente, porque todos tenemos claro que un gerente va más allá de la condición de ser varón o mujer. Y todos sabemos que el cerebro es plástico, así que tiene la, tiene la posibilidad de moldearse, de educarse y de entrenarse y que ambos podamos tener habilidades y competencias muy semejantes. ¿Cuál crees tú, desde tu punto de vista, que es la misión de un gerente dentro de una organización? La misión de un gerente dentro de, un gerente, de, una, organización. de una organización. Crear estrategias que nos, que nos generen resultados. Eh, al final de cuentas podemos soñar con ser muy exitosos, podemos soñar con alcanzar muchas metas, pero si no logramos establecer estrategias que nos den resultados, pues definitivamente nuestra misión no estará sustentada con trabajo. Creo que mi misión como gerente es hacer que mi equipo de trabajo consiga lo que soñamos. Lo que va con nuestra visión. Recuerden que visión es pensar como dónde queremos estar y la misión es cómo lo vamos a hacer. Así que mientras yo, como gerente, establezca mis estrategias adecuadas, voy a establecer la misión para mi equipo y así le voy a difundir la visión. Gracias, Luis. Para servirte. <risa> <risa> nos vamos, nos vamos a la otra pregunta, Sabi, si estás de acuerdo. Claro que sí. Vamos eh, a Ale Alejandro. Vale, Otra todo? vez, ok, bueno, listo. Entonces vamos con Carla. Uh, okay. ahora se venga. No, no, no, para nada, al contrario. <risa> Acuérdate que somos complemento, tú mismo lo dijiste, te voy a complementar lo que toca a decir. A nivel de programación neurolingüística, entendemos que cada uno percibe la información de manera diferente. Así es. ¿Cierto? Y tanto hombres como mujeres tenemos el, el cerebro derecho, el cerebro izquierdo. Uh -huh. Y mi pregunta puntualmente, como tú estás un poquito más metida en el tema es, ¿Qué aconsejas tú en una empresa? Si es que el hombre es el gerente, ¿sería acertado tener una mano derecha mujer? O viceversa, si es que la mujer está gerenciando, ¿sería acertado tener un hombre como mano derecha? ¿Y qué parte del cerebro es la que tiene que complementarse? Ok. No sé si ¿Te me hice Sí, ¿te acuerdas que te dije que es como, como anillo al dedo? Ok. Eh, todos necesitamos nuestro sexo opuesto. Y si me haces la pregunta directa en que si es prudente que tenga una mano derecha, por supuesto que sí, porque él tiene lo que ella no tiene y ella tiene lo que él tiene. Entonces, en ambos pueden ambos pueden complementarse. Mientras sí, ella, mi mientras ella tiene una visión panorámica del problema en la empresa. Mientras ella tiene la visión panorámica y ella lo va a ir resolviendo de lo general de lo panorámico hacia lo específico, él va a ser la parte ordenada porque él va a ir de menos a más, paso a paso, paso a paso, de tal manera. Totalmente de acuerdo, que pero es ambos, el supuesto de que el hombre tenga el cerebro derecho desarrollado y la mujer la izquierda, porque es analítico con creativo, se compensa. Pero ¿qué tal? Si recuerda que ella un es bicerebral, cerebro derecho y una mujer con cerebro derecho. Recuerda que ella es bicerebral. Eh, pero hay, hay un tema bien importante, ¿no? Y es que nuestro amigo Luis Diego Campos está que se pregunta y no lo hemos dejado. Y esto se va a armar. Cuéntame, amigo Diego, ¿qué, ¿qué piensas tú? Pregunta. A mí todo el mundo me pregunta, yo no puedo preguntar, qué ingratitud. Ya empezamos mal con este problema de la gerencia, de verdad, femenino-masculino. No importa, pura vida, aquí estamos pura vida. Bueno, voy a preguntar, voy a preguntar para que también después tú retomemos el tema, de Alejandro, porque me encantó la pregunta. A ver, mi estimada amiga Betty Estosel, es vamos a entrar un poquito en, en polémica. Tú sabes que te quiero y quiero a todos los miembros de la Cámara. Si son los hombres los beneficiados actualmente a nivel gerencial, porque eso es lo que nos ha vendido la sociedad, que los hombres son los beneficiados actualmente, ¿de quién es la culpa? Del mismo hombre, estimado Luis Diego, porque acaba de decir tu compañero Alejandro que el primer ser humano en crear fue un hombre, ¿verdad? Sí, pero también estás, estás, estás evitando la frase de que si fuésemos retrógrados y que si no pensáramos como actualmente pensamos, que entonces hay que ver el contexto no, de la frase eh... también. En realidad, la sociedad arcaica, anterior, clásica, era muy empoderar mucho al hombre, ¿no? Porque consideraba que su estilo de liderazgo, de gerenciamiento, de política, de religión, de deporte, porque si hablamos de deporte en, en fútbol, el 99% son varones. Pero hoy en día, ¿cuál es la tendencia, estimado Luis Diego? Es el cambio. Ahora sí, es, es en general de todos, de la misma mujer. Porque nosotros Exacto. también los hemos puesto a, en, en esos cargos, los hemos les hemos dado en bandeja de oro para que incluso lideren nuestra nuestra nuestra misma familia, organicen la misma familia. Pero lastimosamente, pues también los resultados de estos últimos años no son muy buenos. Sí, lo que gracias, Luis. Para servirte, por eso te pregunté que, ¿Quién es la culpa? Porque creo que la culpa es de, de todas las personas y no es un tema de género, de las personas que no se han enfocado en hacer esa igualdad entre el hombre y la mujer y es nuestra responsabilidad luchar por ello. Muchas gracias. Definitivamente. Con todo gusto. Bueno, Sabi, me parece que Caro eh, se tiene que ir. No sé si sí. hacemos la reflexión final. La verdad que estuvo muy bueno el debate. Vamos a invitar a este panel para en otra oportunidad, bueno, no. yo me quedo con ganas de más, no sé vos, ¿sabes? Sí, estábamos comenzando la parte buena, aquí estábamos, Cali, y ya nos tenemos que ir. Entonces, Yo tengo acá aquí, la respuesta para Alejandro aquí, aquí, aquí. <risa> que, por favor, pero por favor. Tengo que correr, tengo que correr. Adelante. Puro. <ríe> ok, rapidísimo, chiquitito, ya tengo medio minuto. Ok, recuerda que él es lógico, y ella es emocional. Si intersectas la razón con la emoción, ¿qué surge? No, por supuesto, pero ¿y si son iguales? La sabiduría, ¿ok? Surge la sabiduría. O sea, si intersectas esas dos variables y entonces las decisiones ya no van a ser ni, ni racionales ni emocionales, sino pueden ser sabias. De acuerdo contigo. De acuerdo Queridos contigo. amigos, ahora sí, bueno. de verdad, los dejo que estoy ya entrando a la batalla. Que están invitados... Y ahí viene la revancha de Alejandro con Carola. ¿eh? <risa> bueno, Carol, una, una reflexión final, entonces para vos antes de irte, así cerramos eh, esta participación tuya en Mix Internacional. Dichoso aquel el hombre que está acompañado con una mujer, cuídala, vale un tesoro. Dichosa aquella mujer que tiene por compañero a su varón, cuídalo porque también es un tesoro, los dos son una perla. Todo el amor. Gracias. Gracias a vos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, y me quedé con las ganas. ¿De qué? Dale, contanos de qué. A ver, Betty. Yo puedo defender a dos. Listo. ¿Sí? No, lo que pasa es, lo que pasa es, no, yo, yo sí concuerdo, concuerdo con lo que decía Carol. Es que es totalmente lógico. O sea, cerebro derecho, cerebro izquierdo se complementa y obviamente cerebro, sabiduría. Lógico. Pero... Sí, y lo dicen los de estudios, no lo digo yo ni con el afán de hacer polémica. Que quede asentado, por favor. Te apoyo. Hay, en, en mi caso, por ejemplo, y lo digo en mi caso con mi pareja. Yo soy totalmente creativo. Ella es analítica. Y obviamente las decisiones son sabias. Pero tengo casos de personas que el hombre es creativo, o sea, tiene desarrollado el reptiliano, el cerebro derecho al mil por ciento, y la esposa igual. Y como dirían acá en mi país, palo con piedra. Entonces, ¿qué se hace en una empresa con dos personas que tienen eso? Esa era la pregunta. Y ahora sí, Betty, escucho. Alejandro, a ver, así bien cortito, pues nada, hay que desarrollar el otro hemisferio a través del conocimiento, la lectura, la parte analítica, ¿no? De hecho, el ser humano con otro ser humano, ya sea hombre o mujer, nadie en esta vida, nadie en este mundo es igual. Nosotros tenemos una identidad única. Ahora, si yo considero que tengo que mejorar esa parte y si en mi pareja también ambos tenemos que considerar mejorar, pues hay que tomar conciencia y empezar a practicar la parte analítica, que es importante, ¿no? Y recuerden, ambos, que todo ser humano está en un proceso de aprendizaje. Día a día estamos en un proceso de aprendizaje. Ya para finalizar, si me permiten, yo quisiera terminar con un pequeño eslogan. Que, que, que es mi eslogan, que tengo cada año ahí al frente de mi, de, mi, de, mi, de, mi, de mi frente, mis hijos, mi esposo, mi familia siempre conocen mis eslogan, ¿no? Para mí la actitud, como decía Alejandro, mueve montañas. Una excelente actitud hace lo imposible que sea posible. Hombre o mujer, gerente, líder, jefe, analista, el cargo que tenga, la responsabilidad que tenga, sin actitud no haces nada. Muchas gracias. Muy buena reflexión. Bueno, para ir cerrando, entonces le vamos a dar la palabra a Luis Diego para que también nos traiga esta reflexión de este debate, del tema del día de hoy. Ay, yo que quería seguir peleándome. Mira. La verdad es que, bueno, creo que, que ha sido de mucho aprendizaje para todos y si hay algo que rescatar es que nosotros... Eh, tenemos que desarrollar nuestro liderazgo basado en nuestros conocimientos, nuestros valores y sobre todo nuestra actitud. Me ha pasado, y hoy puedo decir que los buenos gerentes que he tenido en mi vida han trascendido en el tiempo y aún no recuerdo indiferentemente si es hombre o mujer. Y tuve el ejemplo de dos excelentes líderes, de los mejores líderes que pude haber conocido en mi vida, que son mi padre y mi madre, la fuerza de mi padre y el amor de mi madre. Hoy definitivamente, para mí el liderazgo y la gerencia no tienen un género tiene una actitud. Así que mi padre y mi madre me enseñaron que hombre o mujer, si quieres agregarle valor a los demás, lo vas a hacer. Pura vida. Mucha. <risas> Brillante. <risas> David, cierra eh? él. Cierra nuestro señor presidente de Ecuador. Ah, ok. Bueno, no ya lo dijeron todo. O sea, ahorita es... Control-C, control-V, no, mentiras. En el, en el tema, el tema acá es tan, tan controversial, porque justamente la pregunta la hice para que la gente dimensione de lo complicado realmente que somos los seres humanos. Y como bien lo decía Betty, es un tema de, de decisión, de decir, tengo que desarrollar tal cosa, o tengo, me falta esto, o tengo que complementar esto. Pero para eso se requiere un alto nivel de humildad. Lastimosamente, el ser humano, cuando tiene desarrollado el lado derecho del cerebro, el reptiliano, tiene implícitamente una palabrita que impide que muchas personas logren tener éxito, que se llama ego. Y muchas veces por ego, no estoy equivocado, yo estoy perfecto, tú eres la que necesitas. Y en ese pequeño gran detalle es donde empieza la falta de comunicación en las relaciones interpersonales. Por ese pequeño gran detalle existen los divorcios. Por ese pequeño gran detalle las empresas se van a pique. Por ese pequeño gran detalle es que simplemente no somos una mejor sociedad. Eso es lo que les quiero dejar. Justamente ese era el objetivo de esa pregunta. Muchísimas gracias, Javi. Muchísimas gracias, Karina, Luis Diego, Betty. Siempre es un placer compartir con ustedes el escenario. Dios los bendiga muchísimo. Y recordemos que primero somos seres humanos, más que títulos o empresas. Primero hay que saber ser y luego parecer. Gracias. Maravilloso, la verdad que gracias a todos ustedes, aprendí mucho en el día de hoy, me dejaron una, un lindo mensaje y espero a todos los oyentes que los escucharon que también, y que como siempre digo, que cada uno que está del otro lado escuche lo que quiera escuchar y que lo aplique en su vida. Así que muchísimas gracias maestros de la vida, gracias por este debate de lujo muchas gracias a todos de verdad por la vida sus comentarios muy bien muchas gracias. Eh, que tengan una excelentísima tarde y gracias por todos esos aportes tan bonitos y tan maravillosos que han hecho en esta tarde amigos míos para el de Colombia seguiremos en contacto los amamos mujeres amamos a los hombres nosotros sabemos que sí. Nosotros también, nosotros también. Ya, nosotros también. Ser, no, ser, no, ser, no. Silencia, silencia. Nosotros también nos amamos. Así es. Nos vemos. Muchas gracias. Muchas chau. gracias. Chao, chao. Bueno, Sabi, acá estamos eh, ya al final de, de este programa. La verdad que un lujo, Sabi, compartir este espacio con vos. Eh. Karina, de verdad, para hacer nuestro primer programa, me sentí muy agradado, me, me fue como muy bien. Eh, las cosas irán mejorando, ¿no? Tuvimos ahí eh, pequeños pises que llamamos nosotros, pero irán mejorando con el tiempo. Esto es la radio, vamos creciendo y vamos mejorando todos los días. Seguro, nos tenemos que conocer un poquito que de eso se trata, conocernos un poquito más como para poder que todo fluya naturalmente, pero lo bueno de todo esto que... La, mucha aceptación de la gente los mensajes de la gente a través del whatsapp, a través del facebook, la verdad que, que es maravilloso, pero yo no me puedo ir sin preguntarte a vos la famosa pregunta del debate ¿Quién injerencia mejor? Sabi? ¿Los hombres o las mujeres? Si nos ponemos a charlar y si nos ponemos a decir todo, entramos en debate nuevamente además <risa> ya no están las niñas como para tener un equilibrio pero sí te diría claramente que no puede existir uno sin el otro y que naturalmente si el hombre es fuerte, la mujer es virtuosa y es muy bonita. Y existe un complemento, uno sin el otro no pueden vivir y ese es el, el motivo de una buena organización, de una buena empresa que sale adelante. Siempre que existe coherencia y soporte entre ambas partes, el éxito es innegable. Esa es la posición. Maravilloso, me encantó. Le decimos a todos, entonces gracias por acompañarnos. Nosotros volvemos el próximo miércoles con más entrevistas, con más debates en Mix Internacional. Todos los miércoles, 19 hora hora Argentina, 17 horas, hora Colombia. Muy linda tarde para todos. Chau, chau. que estén muy bien. Chau, chau.